Hola qué tal amigos, excelente día Tenga todos ustedes, les saluda César Carrillo nuevamente el día de hoy para ponerme a sus órdenes y bueno para presentarme con todos ustedes soy César Carrillo y soy el administrador del grupo de Facebook que se llama Solo Casas en Nuevo León este grupo de Facebook está integrado por asesores inmobiliarios eh, por empresas inmobiliarias, así como también por integrantes de constructoras, notarías y gente que tiene que ver con el ambiente y el ramo de los bienes raíces para, para que tú que te estás integrando a este grupo, pues tenga la ventaja de contar con todas las opciones habidas y por haber de vivienda en el estado de Nuevo León. Así es que te doy la más cordial de las bienvenidas a este grupo, repito, se llama Solo Casas en Nuevo León, o sea que viene siendo para todo Nuevo León. Al día de hoy, 20... ¿qué? Estamos a 22 de... enero del 2014, ya somos poco más de mil integrantes entre clientes y... y, y promotores de vivienda, entonces espero... Eh, y todo parece indicar que este grupo será muy robusto en poco tiempo así es que te doy la más cordial de las bienvenidas si conoces a alguien que está buscando casa eh, pues, y si quieres agregarlo eh, esto, estamos para ayudarte, para servirte en eh, todas las dudas que tengas visita mi canal de YouTube, visita mi página soy César Carrillo Monsiváis y te doy las gracias por acompañarnos y por pertenecer a este grupo que pasen un excelente día amigos, hasta luego